Economistas creen que la inflación comenzará a bajar en 2023, y esto no es tan buena noticia. Los economistas y organismos económicos como el FMI y el Banco Mundial esperan que la inflación comience a disminuir en 2023, aunque se mantendrá en niveles altos en comparación con los niveles previos a la pandemia. Se espera que la inflación mundial caiga al 4,7% al final de 2023 y que la inflación en los mercados desarrollados alcance su punto máximo a finales de 2022 o principios de 2023. La disminución de la inflación estará vinculada a la desaceleración del crecimiento económico, lo que a su vez llevará a un aumento del desempleo. Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos estiman que la inflación no volverá al objetivo del 2% hasta 2025. Menos actividad, más desempleo. Se espera que la economía mundial experimente una contracción en 2023 debido a factores como el aumento de los precios de los productos básicos y la política monetaria más restrictiva de los bancos centrales, lo que llevará a menos consumo y actividad empresarial. Esto puede provocar un aumento del desempleo y una disminución de los precios. Sin embargo, no se espera que se produzca una crisis financiera mundial ni una recesión grave en el mundo. Además, hay varias otras complicaciones, como la guerra en Ucrania, la propagación del COVID-19 y las tensiones geopolíticas que podrían contribuir a la contracción económica. Recesión para muchos. Mi previsión para Estados Unidos es la recesión. Su mercado laboral actual está más tenso que nunca en un periodo de posguerra y, sorprendentemente, no se ha debilitado, dice Steven Bell, economista jefe para EMEA de la firma Columbia Treadnidol en una entrevista. Su opinión la comparten otros expertos. Para enfriar la inflación en Estados Unidos, dicen, es necesario que el mercado laboral se tome un respiro. Creo que necesitan una recesión. No creo que sea profunda. Será leve y la respuesta será rápida, pero creo que lo necesitan. Y Europa va a tener también debido al increíble aumento en los precios de la energía, añade Bell. Y no hay que olvidar que una recesión en los países desarrollados Generalmente conduce a la recesión en los mercados emergentes, dice el economista. Una designación que a menudo incluye varios países de América Latina. Un tercio del mundo. El FMI y otros expertos esperan que hasta un tercio de la economía mundial entre en recesión en 2023 debido a la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos, la Unión Europea y China. También se espera que la inflación sea persistente y que aumente el riesgo de una crisis de deuda en economías emergentes como Sri Lanka, Pakistán, Egipto y el Líbano. Además, hay preocupaciones de que la guerra en Ucrania y el enfrentamiento soterrado entre China y Estados Unidos puedan provocar problemas adicionales, así como un aumento de la inestabilidad política y el terrorismo. Sin embargo, algunos expertos son más escépticos sobre las previsiones y creen que la inflación puede no disminuir tanto como se espera. Estamos en un enfrentamiento indirecto entre la OTAN, a través del ejército ucraniano, y una potencia nuclear, Rusia, así que cuanto más dure la guerra, más riesgo de accidentes o escaladas bélicas hay, dice Alvar González. Otra fuerza negativa que está ahí, en la sombra, es el enfrentamiento soterrado entre China y Estados Unidos por el poder global. Ahora mismo Estados Unidos está ocupado con Rusia, pero tarde o temprano caerá en la cuenta de que su mayor problema es China, que de hecho está aprovechando la situación creada por la invasión de Ucrania. Solo hay que ver la última visita de Xi Jinping a Arabia Saudita y cómo fue recibido, afirma el economista de Next Step Finance. Dale me gusta a este vídeo y comparte con tus amistades. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nuestras publicaciones.